Una de las herramientas con las que más me gusta trabajar dentro de Illustrator es el trazo y el panel de trazo. Pero desde la versión CS5 le pusieron algo como para chuparse los dedos y mejorar visualmente muchísimas cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, pues vamos a crear un círculo. Elegimos la herramienta de la elipse y presionamos Shift, clic y arrastrar. Voy a hacer un pequeño zoom. Estoy presionando comando y barra espaciadora en una Mac. Clic y arrastrar para generar esta área de zoom. La herramienta que es una maravilla, es la que está aquí. Y se llama la herramienta de anchura. Shift W, su atajo de teclado. La seleccionas. Si te acercas, la seta que está ahí va a cambiar con un más. ¿Eso qué significa? Que con clic y arrastrar, puedes engrosar solamente el trazo. Si lo conocías, enhorabuena. Y si no, pues cáete con lo que te voy a decir. Control Y. Mira para que veas. Solamente se está afectando a la apariencia, pero sigue siendo un trazo. Y esto es algo maravilloso. Si te fijas muy bien, Voy a crear otro trazo simplemente con clic y arrastrar hacia adentro o hacia afuera. ¿no? Yo lo voy a dejar hacia adentro. Ahora voy a irme hacia afuera un poco. Por el momento no lo hagas tan labrado, sino quiero que entiendas la técnica. Y esta es la técnica que está aquí. Hemos terminado nuestro primer trazo. Para guardar este trazo tenemos dos formas. La primera forma está aquí guardada en el panel de control. En la parte superior damos un clic. Vemos esta opción que dice añadir a perfiles. Y tipeamos trazo 1 simplemente clic en ok ahora el siguiente trazo lo vamos a hacer de la siguiente manera ahora esto te lo puedes llevar afuera sin ningún problema, pero si creas ahora un óvalo no pasa absolutamente nada, puede ser una estrella puede ser un rectángulo redondeado, un rectángulo, cualquiera de ellos ¿sí? te recomiendo los los cinco primeros, ¿no? el de que está aquí, la verdad no te queda tan bien, se hace muy pesado y vas a tener muchos problemas con el programa. Lo vamos a dejar en la herramienta de la elipse, otra vez hacemos un zoom y ahora Shift W de manera directa ya en el teclado. Clic y arrastro. clic y arrastro. pero ahora aquí te voy a enseñar algunos atajos de teclado. Por ejemplo, si ya has creado un nuevo trazo y presionas la tecla de Alt, Solamente va a afectarse ese trazo o ese punto nada más Mira, voy a hacer un poquito exagerado Voy a poner control Z, comando Z en una Mac Aquí, clic y arrastro y ahora otro atajo de teclado Si presionas shift, clic y arrastras Se va a desengrosar todo el objeto Eso ya depende realmente como tú lo quisieras hacer Así que yo voy a jugar un poco y me voy a divertir Y voy a hacer algo ahora sí un poco más labrado no Más o menos por ahí Está bien, recuerda que te dije que había dos opciones para guardar estos trazados La segunda opción está en el panel de trazo que está en la parte derecha Si no lo encuentras al el panel de trazo, en la parte derecha te vas a ventana y vas a poner trazo Si te fijas muy bien, en la parte sub e inferior perdón, tienes la opción que dice perfil Das un clic aquí, otra vez añadir a perfiles, trazo 2 Voy a poner trazo 2 Clic en OK Muy bien, ahora, como te digo, puedes llevar esto hacia afuera y me voy a sentar de manera directa ya en el texto que está aquí. Si te fijas muy bien, en el panel de carácter me está indicando el tipo de letra y el tamaño que ésta tiene. Como te digo, experimenta. Mientras más tipos de letra en este estilo tengas, los efectos van a ser fenomenales. Ahora, me voy a valer del panel de la apariencia. Como sé que me has venido siguiendo en todo este curso, el panel de apariencia se convierte en un aliado realmente súper bueno. Desde mi punto de vista, primero, no es tan utilizado y segundo, le puede sacar unas ventajas espectaculares a este hermoso programa. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un relleno, pero ojo, seleccionado el texto, clic para crear un relleno y le vamos a poner este color, este concho de vino que está aquí sin ningún problema. Ahora en trazo, mira... Voy a elegir el color que está aquí, este cafecito, pero le voy a poner unos 40 puntos. Obviamente 40 puntos porque es bastante grande el texto, ¿no? Si te das cuenta, las apariencias se leen de arriba hacia abajo, es decir, primero estoy leyendo el trazo y luego el relleno. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a invertir con clic y arrastrar para leer primero el relleno y ahora el trazo. Voy a crear un nuevo trazo, pero de 20 puntos, nada más. Y le voy a cambiar de color a un café mucho más claro. Mira qué interesante que se puso esto. Como te digo, este panel realmente vale la pena y sacarle el mejor de los provechos rinde y súper bien.